Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby Koryova y soy una cubana viviendo en Ucrania. En el video de hoy, como ven, les voy a estar mostrando un haul de Aliexpress de uñas. Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo es eh, sacando uno por uno los gels que me enviaron. No sé, todavía no los he abierto. Espero que eh, estén como... bueno, ya que lo estamos viendo, todos. de hecho, están preciosos créanme en la cámara a lo mejor no se aprecia lo bonitos que están porque tienen como un no sé como un efecto de, de, de tela de piel que están están preciosos ya me estoy imaginando los diseños que puedo hacer con, con ellos miren esto ven todas esas pelucitas así como que se ven que están dentro de la pintura se asemejan por lo menos el azul me, me recuerda a los, a los jeans. Están de hecho preciosos. Y ahora me doy cuenta cuando estoy mirando desde la cámara que el azul oscuro y el rojo no se, no se aprecian como si tuvieran las mismas pelucitas. Pero créanme que sí las tienen y están preciosas. Entonces, aquí lo que estamos. Lo que estoy haciendo es dándole dos capas a cada uno o sea, dos capas de color, las pongo a curar en lámpara por, mmm, creo que fue un minuto, no, un minuto y medio, por un minuto y medio, por lo menos en mi lámpara, eh, en lámparas más potentes supongo que 45 segundos esté, esté bien, entonces aquí estoy mostrando cómo se ven los colores ya, con dos capas de, de color, <risa> valga la redundancia, este tiempo que seguimos mirando pues, los invito a que se suscriban al programa, le den a la campanita eh, si realmente les gusta. Miren esto, preciosos. Y aquí este es el resultado final de cómo se ven los 5 geles. Están bellos. Los colores me encantan. Y realmente son colores muy de otoño. Muy, muy de otoño. Aunque el otoño ya se está acabando, pero bueno. Lo que viene ahora es el invierno. Están preciosos. Entonces, eh, aquí lo que voy a hacer, es voy a, hacer, voy a continuar pues viendo los otros objetos que vienen en el, en el paquete Y miren esto, ah, esta es otra de las mm, Sí, esta es eh, otra de las placas de estampados de la marca Picu Ya saben, el link... Eh, de todos los objetos que estoy mostrando si quieren me pueden escribir y yo le, les mando el, el link sin ningún tipo de problema todos son de la de la tienda aliexpress miren estos son como mm, hojitas de... Las hojas de otoño. De diferentes colores. Están bellas. Miren esto. Estas son como... Bueno, eran de un color eh, dorado. Estos son como cristalitos de, de Navidad. Estrellitas. Hojitas. Estas son de nuevo hojas de, de Navidad. Lo que sí tengo que decir es que... Cada... Cada paquetico trae diferente cantidad. Hay algunos que traen muchos, hay otros que traen eh, menos. Estas están preciosas, son como holográficas. Me encantaron. Esta es otra placa de estampado de la, de la marca Cats. Tengo que decir que esta marca me encanta. Me encanta por varias razones, una de ellas, o sea, eh, la primera es que el estampado se hace súper fácil no es como otras marcas que quieres estampar y nada más que se, se estampa una parte del dibujo con las placas cats, no, y además de esto tienen muchísimas placas de estampado en capas ahí como están mirando en cámara pues hay muchas, muchas opciones Estos son papeles de estampado, tienen unos diseños preciosos, pero el problema es que yo no sé a ustedes, pero a mí en lo personal me resulta bastante difícil que todo el diseño se me, se me marque. Si conocen, en los, si, si conocen algún método para que... Para que todo el estampado se imprima en la uña, pues por favor les pido que me lo dejen en los comentarios porque realmente me enviaron en muchísimos de estos eh, papeles y estuve practicando y la verdad es que no se me da muy bien miren esto, estos son stickers stickers con hojas de, de otoño en, en dorado y en blanco bueno la verdad es que pensaba que solamente era en dorado y en blanco pero el dorado es como cuando lo, lo pones en la luz te da como unos destellos holográficos también que están bien bonitos aquí en, en Ucrania tengo que decir que las manicuristas son expertas ellas, bueno aquí de hecho lo que se usa es la manicura rusa Y hay muchas, muchas, muchas chicas que se dedican al, al arte este de las uñas Y lo hacen, lo que hacen es, es arte de verdad, preciosos dibujos Y entonces aquí lo que estoy mostrando son estos eh, sliders que me... Me llegaron también, están todos preciosos, todos me encantan. Y tengo que decir que eh, en otros momentos tuve la oportunidad de, de probarlos y primero se estampan bien, tienen colores muy vívidos que se traspasan, no es como otros que cuando intentabas traspasarlo como que se pegaban y no se traspasaban bien o los colores después se ponían opacos, no es el caso. Tengo que decir que específicamente este me llamó muchísimo la atención, porque el de los lobos me recuerda a mi mascota. Miren esto, totalmente una preciosidad, Lush se llama, y la verdad es que está precioso, me recuerda muchísimo estos stickers a él. Chicos, creo que este es el último, sí, es el último, eh, de los objetos que voy a mostrar eh, hoy y también son sliders, pero estos son como con diseños de otoño, son, ya los verán, son medio grises, con este estilo de, de las sombrillas en un color bien vibrante y lo demás en, en tonos ocre o... No sé, me encantan. Tienen estos de aquí. Los primeros me gustan muchísimo también. Y los segundos son de bailarinas. Me recuerda la película El, El Cisne Negro. La verdad que yo, desde que vivo aquí, es que me doy cuenta de que las estaciones sí existen. Porque... En Cuba, la verdad que el, el, dicho, el dicho ese de Cuba es un eterno verano, pues es la, totalmente la realidad, pero aquí no, aquí tú realmente ves las estaciones. nada esto es todo por hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben un me gusta suscríbense al canal denle a la campanita y ahora sí para acá pa acá